Hola, soy María Pilar Salvador Lecea. Tengo 22 años y soy de Actagra. Actualmente estoy viviendo en Nápoles, Italia. Estoy aquí acabando la carrera de Administración y Dirección de Empresas con el programa Erasmus. Lo que me estoy llevando esta gran experiencia está siendo el choque cultural, la independencia y madurez que me está dando y por ello estoy creciendo como persona, la cantidad de idiomas que estoy aprendiendo y la convivencia con mucha gente de distintas partes del mundo. Lo que más hecho de menos de Navarra, además de la comida, la familia, la cultura y los amigos, como es obvio, es la gran asistencia médica que tenemos. Hasta que no vas a otro país no te das cuenta de lo afortunado que somos. También el poder salir de casa, respirar aire puro y estar en plena naturaleza. Y además de eso, la amabilidad y la hospitalidad de la gente. Ya que en Navarra todo el mundo es súper amable. tenis